de mi vida los últimos momentos, los dolores y angustias y tormentos de mi postrera y gran tribulación para aquellos momentos de amargura. No me niegues, Señor, en su agonía un asilo seguro al alma mía en tu amoroso y dulce corazón. Cuando expirante en mi doliente lecho la muerte en busca de mi vida venga cuando rendido de dolor no tenga fuerza y valor para poder luchar corazón de Jesús yo te suplico contrito y humillado desde ahora que me protejas en aquella hora en que mi vida debe terminar cuando el dolor embargue mis sentidos cuando, perdiendo mis pies el movimiento, me anuncien que se acerca ya el momento en que la tierra tengo que dejar. Corazón de Jesús, no me abandones, haz que brille tu luz en el camino, que me debe llevar a mi destino, dame valor y ayúdame a luchar. Cuando mis manos estrechar no puedan, el crucifijo en mi angustioso pecho y mi espíritu en lágrimas deshecho, te pida de sus culpas el perdón, corazón de Jesús no me abandones, dame valor para luchar con bríos y acepta aquellos sufrimientos míos de mis culpas en justa expiación. Cuando sin brillo mis marchitos ojos ya no puedan mirar la luz del día y mi pecho se agite en la agonía, dolorido sin vida y sin dolor. Corazón de Jesús, no me abandones, haz que se cumpla mi postre anhelo. Remedia, Señor, mi amargo duelo, líbrame del infierno y de su horror. Cuando mis labios lívidos y fríos no te puedan nombrar en mi agonía y anegada el dolor el alma mía con el infierno empiece a batallar corazón de jesús no me abandones ten piedad de mi triste desventura y por tu cruz tu muerte y tu amargura contra el infierno ayúdame a luchar cuando al mundo se cierren mis oídos y el alma confundida en tu presencia, escuche de tu boca la sentencia que de su suerte debe decidir. Corazón de Jesús, no me abandones del infierno a la horrible sepultura. Tú que le diste a la mujer impura el perdón que a tus plantas fue a pedir, cuando en mi pecho ya por vez postera palpite el corazón lleno de espanto y las postreras gotas de mi llanto anuncien mi completa destrucción. Corazón de Jesús, no me abandones. Y en ese instante amargo y tan temido, concédele a mi espíritu afligido un asilo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 Indulgencias de 300 días por cada vez que se rece esta plenaria en forma mensual una vez al día. No te olvides de compartir, suscribirte, darle like y activar la campanilla para que más personas puedan aprovechar de todas las gracias de estas oraciones. Dios te bendiga.